Se pueden insertar imágenes desde, desde distintas fuentes. Lo podemos hacer desde el menú o desde la barra de herramientas. Y podemos subir una imagen desde el ordenador. Cargarla desde, desde Drive o el Fotos. O por ejemplo la podemos buscar en la web. Aquí como todo... Eh, bueno, selecciona imágenes con licencia de uso y digamos vamos a buscar por ejemplo pizarra vamos pizarra digital vamos a buscar y vamos a nos ofrece algunas y vamos a seleccionar una de ellas nos lo va a cargar, en este caso es un dibujo que además es, es una imagen eh, transparente y, y pues bueno podemos tenemos ahí una serie de opciones pues podemos modificar las proporciones si así lo deseamos Ahí tendríamos esta la proporción original eh, podemos girarla Utilizando también la tk mayúsculas, podríamos coger y limitar el giro. Y bueno, esto es como todo. Aquí, cuando hacemos una búsqueda en la web, eh, pues si hacemos una white. Board, Busquemos buscamos en inglés, pues nos van a aparecer una serie de resultados. Si hacemos en castellano nos aparecerá otros. Y entonces tendremos que decir cuáles. Eh, por ejemplo, puedo coger esta imagen, la puedo insertar. Y luego, por ejemplo, puedo coger aquí con la herramienta de recortar. Reducirle un cachito, hacerla crecer un poco y luego por ejemplo podrían incluso con un cuadro de texto escribir algo. Y si quiero ponerle en un formato con un aspecto un poquito más manual pues podría ser esto. Tengo también la opción URL, si es que tengo la, una URL o eh, hacerlo desde la cámara desde el, del dispositivo.